Bueno, estamos acá en el rinconcito de las consultas, a ver a quién tenemos. Tamara de Bahía Blanca, eh, dice que ya hizo una terapia de Whatsapp con vos, y que bueno, te quiere preguntar, dice que hace tiempo quiere renunciar al trabajo que tiene, pero no se anima, dice que no le gusta, que es emplea de un local de ropa, y que bueno, detesta atender el público, limpiar, no le gusta cumplir horarios, ni trabajar los domingos y los feriados y perderse el tiempo de pasar con su familia. Y dice que comenzó con un emprendimiento propio, pero le da terror que no funcione y no poder eh, solventarse económicamente. Dice: La pregunta es, ¿cómo sabes si puede renunciar? ¿O qué te parece si renuncia? Eh, bueno, pues hace coaching con Victoria Capa y, bueno, y hace poquito y usa la terapia con, por WhatsApp. Ok, eh, me surge en este caso, por algunas cosas que recuerdo de lo que hablamos. Eh, corta la soga que te tiene atado, ¿no? Este, esto de este, ponerle fe, eh, hay un alpinista que cae y que queda este, prendido de, de la soga y le pide a Dios, por favor, una señal, un milagro, un, salvame, este, y Dios dice... ¿Realmente crees en mí? Sí, sí, creo en vos, por supuesto que creo, salvame, salvame, por favor. ¿Pero vos realmente crees en mí, confías en mí? Sí, si no, lo estaría diciéndote esto, te estoy pidiendo que me ayudes, que me salves. Ok, bueno, entonces corta la soga que te ata. No, no, no voy a cortar la soga. Corta la soga que te sostiene. ...y bueno, el hombre se negó a cortarla... ...y lo encontraron muerto... a ...días después... Eh, ...atado a su soga... ...a un metro del piso... ...si hubiera cortado la soga... ...hubiera sobrevivido... ...un poco como el cuento de la vaca... ...que tiran por el precipicio... ...entonces yo, si estuviera en tu lugar... ...tiraría la vaca... ...y me jugaría... Solo que me reconciliaría... ...antes de irme de ese trabajo... Con el concepto de lo que es. No me iría pateando al Fiat 600, porque es un auto de mierda. Porque fue el auto que me transportó durante mucho tiempo. Estuviste en ese trabajo, no me iría renegando de que tuve que limpiar, de que tuve que hacer, de que tuve que, tuve que, tuve que. Bueno, detrás hay una enseñanza. Ojalá que no te la pierdas, porque si no, la vida va a dar toda la vuelta y por más que renuncies a este trabajo, en el próximo va a haber características similares para que puedas aprender lo que en este no aprendiste. Así que iría a ver qué tengo para aprender, iría con pensamientos benévolos a ese lugar y, y me despediría de cada uno de ellos internamente con amor, con gratitud por lo que me pudieron mostrar. Y entonces sí renunciaría porque es el temor el que no te está permitiendo avanzar. Y la verdad es que a esta altura de la vida, que el temor no te permite avanzar, ¿no? Es medio, yo me lía. Este, ojalá te animes y contame si lo haces.